...evaluar diciendo, ah bueno, pero si yo salgo del poder y se queda Leonel y yo habilito a Leonel que es el eterno aspirante que quiere aspirar de todas maneras pues yo no tengo una garantía, ni mi familia tampoco, ni mis seguidores es lo que me está diciendo que nos va a meter igual que si fue de la oposición ni llega Luis a al poder a todo el mundo preso y no hay garantía ni para mí ni para mi familia, a lo mejor esté evaluando eso por eso él hace un mes dijo con el canciller de la república Miguel Vargas Maldonado señor presidente, le preguntan al periodista ¿cuándo? yo no sé si usted tiene esa imagen está por el congreso, está en youtube por ahí, señor presidente ¿cuándo usted va a decir el asunto de la reelección? y él imitando a Balaguer porque parece que él es el ídolo de los, de los leonelistas y danilistas, del y PLD no es su fundador Juan Bosch sino Balaguer, Balaguer usted ve que él dice pronto, muy pronto y así mismo reducido como Balaguer pero el otro limita sus acciones también y entonces ya decir cuando llega de Panamá de la toma del nuevo presidente, ¿cuándo usted va a hablar, presidente? Ya, vamos a, a saber si va o no va. Y él dice casi, casi. La gente puede interpretar que ese casi, casi es que casi, casi tengo amarrado los votos para someter que se quite el transitorio, se modifique la constitución y se apruebe la reelección por tiempo indefinido. Sea uno u otro el panorama, ya lo he analizado de la vertiente nacional y he dicho lo que ha implicado el proceso de reelección y de modificar la Constitución las 39 veces que se ha modificado y lo he repetido hasta la saciedad. Prácticamente 36 o 37 veces por asuntos coyunturales políticos que nada tienen que ver con el avance del país, y ya yo decía las consecuencias que vivió el país a raíz del deseo eterno de Buenaventura Báez quedarse en el poder de el Ulises Heróli que termina con su ajusticiamiento de Horacio Vázquez y todo el proceso de la intervención norteamericana cuando se va al golpe de Estado y la llegada de una dictadura siempre el deseo reeleccionista ha generado una crisis económica política, y estoy hablando ya después del post que ¿Qué sucede con, el con la ambición reeleccionista y querer perpetuarse en el poder? Bueno, la entrada al poder de un Hipólito que decide también, para que ustedes entiendan, en el 2003 llevar esa, esa reelección en el 2004 y cuál fue el resultado. Consecuencias graves siempre ha tenido desde el punto de vista económico o que se asumiera la quiebra de unos bancos que el combustible se disparaba a la larga fila. ¿Ustedes recuerdan que se disparaba a la tasa del dólar? que se generara una situación de inestabilidad económica y no tengo que hablar ni siquiera del proceso interno de 1982 al 86 que yo le he mencionado que no solamente que Salvador de Blanco sale del poder que ha llevado al banquillo de los acusados aunque después fuera beneficiado históricamente por un indulto y lo que da origen entonces al traste de la continuidad de Balaguer en el poder para el completar y continuar con esos seis periodos que luego tuvo de los funestos do, 12 años de Balaguer. Eso generó también la crisis que ha experimentado la nación, porque con Leonel querer permanecer en el poder se capitalizan las empresas estatales, eléctricas, eh, nuestro patrimonio se vende, se incrementa la deuda y ya ustedes saben en la historia más reciente el costo que se asumió con los famosos escáneres y todos los problemas económicos, los escándalos de corrupción de Odebrecht que ha generado esta sociedad. Entonces pongo una y otra, porque sea una otra cosa, la suerte es que una fuente muy confiable dice que de mañana ha pasado, parece que se han reunido los... los los, los cositos, y los numeritos y los votitos los de los diputaditos que hacían falta de todos esos patriotas que ustedes ven ahí que ustedes ven en el Congreso que ustedes ven dando ruedas de prensa y que ustedes ven hablando todo esto que no están buscando más que posicionarse para asegurar su posición económica y no es como dice Leonel que esta lucha no es una lucha interna del PRD es una lucha por el país mentira, buenas noches sí buenas Pitágoras sí Mira, yo quiero darle... Eh, decir algo. Sí, el uh -huh. Mira, la gente de Norte. Sí. Que dan... Hace 15 días que fueron a Cenoví. Sí. Y que le iban a resolver. Sí. Y nada por igual. O sea, la gente ya se ha quedado esperando. Uh -huh. Le dieron ese plazo para tarde. Sí. A INAPA y la, y la gente de Santiago desde noche. Uh -huh. Mañana va a haber un paro en Senobí. Uh -huh. A las 6 de la mañana empieza. Porque aquí las autoridades nada más van a, a, a, a hacer pantalla y no, y no van a resolver los problemas. Así es que se mañana tiene un paro desde las 6 de la mañana. Para la gente de norte y Napa, Porque lo que van es hacer bulto y no resuelven citar todo todos, todos los pueblos y todos los barrios de todos los pueblos abandonados. Más van, cuando van la huelga mandan dos o tres a, a hablar de mentiras a los pueblos. Así no, así no se trabaja. Así no, el PLD siempre va a estar usando eso. Ahorita, por ejemplo, Leonel, Danilo, Danilo, ese librito ellos lo van a tener siempre, embullando los pueblos, embullándose embulli los cuartos. Mandan dos de la capital antes de la huelga para que paren la huelga, para que para pa pa allá afuera crean que el gobierno de Danilo Medina tiene este país y está resolviendo en todos los pueblos, en todos los barrios. Así no se camina, Danilo. Usted lo que está es embullándose los cuartos de este país, y, y sus acompañantes, sus autoridades, y Leoneta es cómplice también de eso, de ese dinero que también, porque es un, un negocio, aquí no hay político, aquí, aquí lo que hay es negociante, lo que están acabando con este país, quieren ahora el 20, volverte nuevo, porque es, es dinero, no es política, a ellos no les interesa, esa gente ni no conoce la política, Juan a esa gente, aquella, aquella gente sí, aquellos tiempos, pero esta gente de hoy en día no conoce la política, lo que conocen es dinero, y así es que este país está abandonado y van a seguir ellos, porque tú lo abandonado, porque nomás le conviene una parte a ellos. para Alimentarnos de esa teta, de todo lo que entra ilegal, de todo, de todo lo que vale va ilegal, por la aduana, la droga, ese dinero va a eh. y no resuelven los lo, lo problemas de este país. Aquí hay dinero para todo. Tú sabes el dinero que entra ilegal aquí, por esa aduana y esa, y esa droga entonces esa, esa droga ese dinero no se ve nada más presenta la droga para que la gente crea que están trabajando y yo soy mentira del diablo es por atrás la venden ellos a negociar ya la tienen negociar así que yo le digo a la gente se movil que se ponga la pila para mañana gracias gracias a ti y dejo eso ahí porque ninguno de los dos grupos están luchando por el bienestar del país se trata de una simple distribución del poder y al final, hasta los hombres buenos se ven seducidos por el poder y terminan cediendo ante un carguito y una posición. Y terminan, yo conozco amigos que los hacían revolucionarios de izquierda, inmediatamente se aliaron a los partidos, consiguieron un distrito, una junta municipal, mientras consiguieron una regiduría, una diputación. No voy a decir los senadores, porque el único el que tenemos aquí en la provincia de Duarte es un ausente de esta provincia de manera permanente y que ha estado ahí por la imposición del dinero no por su popularidad porque ha sido una persona ausente están luchando y cambian y ustedes ven que de posición de izquierda y defensor del pueblo pasan a coger peso y por eso es que la gente dice Pitágoras, no te metas a la política que eh, bueno todo el mundo lo prostituyen y parece ser que el poderoso caballero es don dinero pero lo cierto es que tienen paralizado el país ya sea mañana o pasado una cosa o la otra señor presidente sáquenos del casi casi y si completó sometan para que este pueblo salga de eso ya porque todo el mundo sabe que ustedes están fajados luchando por sus intereses partidarios buenas noches Sí, dígame Sí, buenas noches Pitágoras buenas noches Pitágoras lo que pasa es que la gente seria como usted y que está dedicada a decirle la verdad al pueblo tienen que aspirar, porque no podemos dejarle todo lo malo entonces, no se lleven, llévese a lo que lo entendamos que usted es un hombre serio y que también lo necesitamos como funcionario para ver si limpiamos la cosa. Entonces, en Pitágoras, nosotros deseamos de que la gente de salud pública venga a fulmigar a valle antes que empiece el dengue a matar a los niños, unos niños pobres que no tienen quien lo ayude, ni los papás a veces están sin trabajo, porque aquí claramente cerran la zona franca y la mayoría de padres están simple, desempleados, apenas buscando alguien, que, algo que hacer en la calle. Entonces esperamos de que hagan su zona franca y que los hombres como usted, pues, apiren. Muchas gracias, Pitágoras. Gracias a usted. Y cada, cada afán reeleccionista le ha traído destrucción, desgracia, deuda y empobrecimiento a este país. Ya yo he mencionado, estoy harto de mencionar de punto, de punto desde el punto de vista histórico de que nace el país, ya yo mencioné pasando por Santana, el primer presidente constitucional, y pasando por Buenaventura Báez. ya yo había dicho lo de Ulises Geroli, Lili, Horacio Vázquez, Trujillo, Balaguer, todo lo que ha implicado esto con dos intervenciones a nuestra nación, a nuestra República Dominicana, que una de ellas pues termina en un proceso revolucionario que le costó sangre y hombres honorables y buenos a esta nación y es una pena ver que cómo se reparten la cosa pública y el Estado se personaliza miren esto y de ahí paso a otro aspecto para hacerle una pregunta al pueblo porque mañana vamos a hacer vamos a salir a preguntar en la calle si la gente está de acuerdo con que se modifique la constitución sí o no ya ni siquiera vamos a preguntar el nombre a propósito de que en estos días ya un pajarito me dijo una vocecita me dijo por ahí que de mañana pasado el casi casi de Danilo ya se consiguió buenas noches buenas noches Pitágoras sí dígame hay que decirle al pueblo que la elección trae pérdida al país porque en la reelección y en esa Por sus castigadores, por su verdugo. ¿Quiénes son sus verdugos? Esta gente que está montando el gobierno que se cree eterno. ¿Por qué? ¿Por qué? que se cree eterno? Por los jodidos y la gente que, es, que votan por ellos. Se creen eterno. Y siguen robando y cogiendo y ese rico ellos nada más. Como esa persona también que ya, que fue ayer a tu programa, y siendo de PLD que no es muy honorable. El que está en el PLD sabiendo que el PLD roba a avanzar bien de este país no es honorable nada. De venga donde venga. Dentro del PLD. Dentro del PLD no, ha, no hay autoridad moral para decir que son que son serios. Ahí no hay ninguno serio. Se pueden volver todo esto y no forman. Y no, y no forman ninguno de ellos. Ni la mitad del pie de la suela suya, suya Pitágoras Nadie ahí en el PLD. Es digno de nada, porque toditos roban, todos tienen cuarto. Pero los funcionarios más chiquitos de educación, por el salud pública, todos roban. Nunca hay medicina en los hospitales, ¿por qué? Porque se los roban también. Y todos con En esta reelección, lo va a costar 2.000 o 3.000 millones de dólares más. Como he cogido los otros días, que nadie supo, 2.500 millones de, de dólares. Que son 150.000 millones de pesos para esa reelección. Y todo el mundo se queda callado como estuvo. Bien Tengo una llamadita en estudio Buenas noches, dígame Pitágoras Sí Excúsame Sí Mira Pitágoras Si yo fuera gobierno Corrupto Y mi gente que yo tenga al lado Que son corruptos Que ya el país sabe que somos corruptos ¿Qué yo haría? No hay dinero de impuestos de este país Por ejemplo, lo cojo Y tú sabes el dinero de la droga Que se mueve, que entra en aquí el dinero, los kilos, los miles de kilos que, que, me, que, que entran aquí. Ese dinero, que haría yo? Oye, lo invierto en obra. Y el dinero y la cosa ilegal que entra en la aduana, por pues la aduana, que Danilo no sabe, y su gente de él. Todo ese dinero lo cogiera yo para obra. Pero son ladrones que nada más quieren cogerlo para todo, todo eh, cogerlo todo. No, no, eh, no, no saben gobernar. Porque son ladrones completos. Lo quieren todo. Lo de la droga, la aduana, la frontera, y toda la vaina, y todo el impuesto, así no se gobierna. Ah, pues le dejen caer algo, ¿tac? porque si son le dejen caer algo, alguna obra, en cuatro años, dos o tres obras en el país, que se vea. Pero es pero acabar con todo, ¿eh? no, quieren, no quieren hacer nada. No te preocupes, está bien, está bien, porque sería bueno preguntarle al pueblo: ¿Ustedes creen que la reelección. ¿Es favorable o le hace daño al sistema político dominicano? Buenas noches. Sí, buenas. Sí, dígame. Tiene que bajar el volumen del televisor, hermano, para poder escucharle, si fuera tan amable. Sí, dígame. Un momentito, tengo una llamadita de Sánchez, dígame, hermano. Nosotros, nos vamos a seguir comiendo juntos como ir, pues, vida, vida, vida, vida, Muchísimas gracias a la gente de allá de Sánchez viendo el programa. ¿La reelección es buena o es mala? ¿Le ha hecho bien o le ha hecho mal al sistema político dominicano, República Dominicana? ¿Cuáles dominicanos están de acuerdo con la reelección? es algo que habría que preguntarse porque a pesar de los pesares y de los mecanismos que utilizan los que están en el poder cuando se propone a pesar de la crisis aquí en República Dominicana hemos tenido un carácter continuista y todo el que llega al poder no quiere salir de ahí y hay entonces en el debate político nacional la pregunta Debe limitarse a la reelección. Fíjense, los norteamericanos se dieron cuenta del de, de peligro que asumía el sistema cuando Franklin Delano Roosevelt, que ha sido el único presidente que, en ganar cuatro elecciones presidenciales, y ya para su cuarta reelección, 1940-44, uno de los grandes líderes de esa nación, ellos entienden que ese sistema entra en crisis, yo les voy a decir por qué, y deciden a partir entonces del término y del 47, aplicar dos periodos y nada más.